En el centro vamos a hacer lo que se le llama un volcán, un agujerito para poner los ingredientes líquidos. Añadimos en un bol la leche que tiene que estar templada, ni caliente y menos hirviendo. Y añadimos la levadura y esto lo mezclamos. Una vez que esté bien mezclado añadimos el azúcar y volvemos a mezclar que estén todos los ingredientes bien mezclados, la leche con la levadura y el azúcar. Añadimos la leche en el centro, en el agujerito que hemos hecho o en el volcán que hemos hecho. Una vez que hayamos añadido la leche vamos a añadir la mantequilla que tiene que estar como veis blandita. No hace falta que esté fundida, con que esté blanda es suficiente. Y a lo único que queda es mezclar bien todos los ingredientes. Lo vamos a hacer, como veis, con una cuchara primero. Cuando estén todos los ingredientes bien mezclados, que veáis que con la cuchara ya no podéis hacer nada más, es cuando vamos a meter, como se suele decir, las manos en la masa, y entonces nos vamos a empezar a divertir. Como veis, es muy fácil de hacer este pan de torrijas. Y como vais a ver, se hace en un momento, no hace falta mucho. Mira, verá, ahora vamos a amasar un poco la masa hasta que esté bien integrado todos los ingredientes. Y ahora ponemos la masa con un poquito de harina en la mesa de trabajo y amasamos aproximadamente unos 8 o 10 minutos. vaya a ver que es una masa muy suave y que es muy buena para trabajar, no es nada dificultosa. Ya estáis viendo que esto ya está casi hecho. En un periquete vamos a hacer este pan de torrijas. Ponemos la bola de la masa en un bol y tapamos con papel fil o papel transparente. Dejamos reposar durante una hora y mirar lo que pasa, ¿veis? Se ha puesto el doble, ahora vamos a sacarle un poquito el aire de esta masa. Amasándolo un poco, pero muy poco, uno o dos minutos nada más. Y ya lo único que queda es darle forma a, nuestra, a nuestro pan. Mirad, lo extendemos un poquito. Como veis con las mismas manos lo he hecho yo. Y ahora doblamos una parte hacia adentro y la otra parte también la vamos a doblar hacia adentro. Con los deditos vamos a empujar para que se fije y luego esto lo doblamos por el medio, lo fijamos y esa parte de la rajita la ponemos boca abajo, veis, súper fácil, esto lo tenéis que hacer según la medida de vuestra olla de Crosspop. lo ponemos en un papel de horno y lo ponemos a reposar media hora lo ponemos a reposar tapado con un paño de cocina mientras vamos a poner a calentar nuestra olla y una vez que haya pasado el tiempo metemos el pan con cuidado porque el, la olla tiene que estar caliente y ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y una hora y media después este es el resultado, un riquísimo pan que está buenísimo, ahora lo vais a ver mucho mejor. Mirad, ahora sí, ahora lo vais a ver súper claro, mirad qué esponjoso que es lo que queremos porque queremos que la miga de pan se quede súper esponjosa que es lo ideal para el pan de torrijas. Tiene un color perfecto, a mí me encanta porque no me gusta que quede muy... con mucho color, muy dorado porque las torrijas a mí me gusta que sean blanquitas ya veis que queda espectacular un sabor increíble también se puede hacer con este pan pudding os lo recomiendo Para los que me preguntáis